Bueno, eh, yo me llamo Roxana Marconi, represento a la cooperativa agrícola de Ramallo Limitada, dado que hoy soy su presidente, eh, soy también eh, productora agrícola ganadera y tenemos una empresa familiar eh, con mi madre que se llama La Augusta. Y... Me pareció muy interesante la convocatoria que ha hecho el INTA hacia la institución. Hoy estoy acompañada por el jefe del de departamento agronómico, lo cual eh, para nosotros es de suma importancia poder eh, transferir y transmitir a nuestros productores todo lo que el instituto nos brinda, las herramientas fundamentales para el sector, como para poder mejorar, innovar y tecnificar y justamente lo que estamos apuntando muchísimo es a un sector de, de la producción o del sector rural donde no sea únicamente lo que es la eh, producción eh, tradicional referida a lo que es soja, trigo o maíz, sino a cultivos alternativos. Y también aprender un poquito de otros actores que forman parte del de sector rural que eh, nos ayuda muchísimo a comprender las problemáticas y entre todos poder rediseñar un futuro sector agropecuario o rural a largo plazo.